Ahora tenemos un reconocimiento muy especial, Nelfa. Él es un joven que ha crecido a la vista de cada uno de los que estamos aquí. Videógrafo, fotógrafo, cinematógrafo, muy talentoso. Creció y se desarrolló dentro de la casa de Telenor. Y yo quisiera, para este reconocimiento, llamar de una forma especial al señor Luis Vargas. Y Julio Vargas, que nos acompañen, por favor, para reconocer Eugenio, Eugenio, sí, perdón. Para reconocer a Emanuel Paulino. Gajes del Oficio, cortometraje de ciencia ficción, producido y filmado en San Francisco de Macorís en el 2018 por el productor Manuel Paulino. Selección oficial Festival de Cine Dominicano exhibido en festivales internacionales como Argentina, Colombia, Curazao y Estados Unidos. Un corto, hecho con talento franco macorizano Gajes del oficio. Que se siente el aplauso para este fajador. Ahí está. Ahora sí, fuerte el aplauso. Manuel Paulino, orgullo, Franco Macorizano. Aplauso, Bravo. por favor. Señores, esto es increíble. La trayectoria es el recorrido en el tiempo, rebasando las precariedades. Y los tragos amargos y sobre todo las dificultades. Eso es venir de abajo y trabajar por algo que nos apasiona. Muchísimas felicidades, Manuel Paulino. No me dijeron esto De verdad, muchísimas gracias Señores, estas lágrimas son De tanto sacrificio que yo he pasado Tanto trabajo que yo he pasado Este De verdad le agradezco Primeramente a Dios Por darme la oportunidad Señores, yo estoy llorando Es de la felicidad Yo vengo de ser un delivery de un colmado De hace 15 años atrás el Enorme dio la oportunidad. El Enorme dio la oportunidad. Hace, hace 12 años, aquí el señor Luis, don Julio, Eugenio, me dieron la oportunidad y creyeron en mí hace 12 años, 13 años. Y yo he tenido la oportunidad de viajar y, y representar no solo a San Francisco de Macorís, sino a la República Dominicana con cortos, con trabajos que hemos hecho con artistas y marcas a nivel internacional. Y yo soy... Yo soy una persona que siempre que he querido por eso, o sea, estoy un poco nervioso porque no me esperaba eso. Soy una persona que siempre he creído en el nuevo talento y le he dado la oportunidad al nuevo talento. Debemos seguir creyendo en el nuevo talento como ellos creyeron en mí hace 13 años. Y de verdad, para mí, yo no tengo palabras porque yo no tenía nada escrito, pero para mí esto significa muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas personas que, que comenzaron conmigo. Debemos seguir apoyando el arte y la cultura porque un, un pueblo sin cultura y sin arte es un pueblo sin identidad. De verdad, para mí, muchísimas gracias. Y de verdad, gracias. Gracias, la N Emilio. Y, y gracias este... a, todo, a todo el personal, disculpa. Gracias a todo el personal que hicieron realidad el, este cortometraje, que lo hemos llevado a mi mamá, a mi familia, a todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por hacer realidad un sueño. De verdad, muchísimas gracias, que no tengo palabras. Ustedes me han... Y con ese aplauso nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más de los SFM Magazine Awards.